es ya eh, vamos a decir una costumbre en medio de esta situación de pandemia que vive el país y de que todo el mundo está pendiente y nosotros que nos hemos mantenido diciendo que una de las eh, cosas interesantes y es que nuestras autoridades han mantenido siempre el interés de que el, el programa de vacunación pues no se detenga o sea que continúen esos, esos arreglos o esos acuerdos para que la llegada de cantidades eh, significativas al país pues, continúe de manera que no se, tenga, no se detenga el proceso de vacunación o el programa de vacunación que inició el mes pasado. Pues en el día de ayer el presidente se refirió a este tema y como es del mundo entero, lo conoce, eh, los laboratorios responsables o las vacunas que están han sido aprobadas y autorizadas a, a suministrar, pues eh, asumo que no han dado abasto y otros han quedado mal ante eh, acuerdos que han hecho, como es el caso, por ejemplo, de nuestro país, con esos laboratorios, con esas compañías que sí se comprometieron, o se hizo un acuerdo, yo digo verbal, para suministrar la cantidad suficiente de vacunas al momento de que se estuviesen distribuyendo. Pues previendo esa situación, el presidente ayer dijo que no se puede estar creándole eh, falsas expectativas al país y ciertamente hay promesas de cantidades de vacunas que van a llegar al país, pero hay que esperar ciertamente que, que la tengamos en la mano, que la tengamos disponible, que lleguen, que lleguen al país para poder realmente eh, contar con, con estas vacunas. Yo creo que es una, una buena... Eh, información y orientación que da el presidente porque eh, fuera diferente si el presidente pues mantiene la expectativa y, y, y hace que los dominicanos pues se crean que ciertamente el, el, el tengam, tenemos vacunas suficientes o que van a llegar de manera eh, segura, él ha dicho no podemos nosotros eh, crearle falsas expectativas, hay promesas de que van a llegar, eh, que están por llegar una, una cantidad significativa de vacunas, pero hay que esperar que estén aquí para continuar o sin que se detenga el proceso, el programa de vacunación que se ha estado llevando a cabo hasta este momento. Así que eso en cuanto a la parte del programa de vacunación, y esa fue la, la, la, la, la reacción del presidente en el día de ayer, que estuvo por aquí, por la zona en, en Angelina, compartiendo con los productores, y que más adelante nosotros vamos a compartir también otras informaciones que se dieron ahí por parte del presidente de la República decíamos nosotros ayer a manera de, de comentarios rápido de que fue ya por fin fue elegida la Cámara de Cuentas que duró una alrededor de unos seis meses pues este debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República hasta que finalmente se dio se dieron a conocer ya los cinco miembros que serán parte de la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana, institución esta que tiene un reto por delante. Primero, eh, hacer que la moral, ¿verdad?, eh, eh, limpiar básicamente el, esta institución que nunca ha hecho el papel que realmente está llamada a hacer. Y es velar, es supervisar que los recursos que son dados, en, en, a las diversas instituciones públicas, pues estos fondos sean utilizados utilizado y se han eh, invertido y administrados de la mejor manera, de la manera más pulcra y con transparencia. Ese es el papel básico de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana: supervisar, auditar para que esos fondos se les dé el uso correcto eh, sin dejarse ¿verdad? Eh, permear por eh, la corrupción que hasta eh, que era lo que se conocía o lo que se conocen eh, de lo que era la acción eh, de esta institución, como lo es la Cámara de Cuentas. Así que estos cinco miembros, tres mujeres y dos hombres, tienen la responsabilidad y se le ha dado la confianza. Una Cámara de Cuentas que ha sido elegida, ¿verdad?, utilizando todos los procedimientos, y yo creo que elegida tal cual eh, había expresado en su momento el presidente de la República, una Cámara de Cuentas eh, fuera eh, lo más lejos posible de, de que estuviera permeado por la parte política, que es donde la, las instituciones eh, tienden a dañarse, tienden a, a ennegrecer, ¿verdad?, eh, sus acciones. Pues afortunadamente, eh, eh, los miembros de la, Cámara, de la nueva Cámara de Cuentas han recibido el respaldo de diversas instituciones de la República Dominicana y eso es bueno, que podemos decir que eso es un avance en términos institucional lo que hemos nosotros estado eh, viendo en los últimos tiempos en la República Dominicana. Así esperamos nosotros cuando lo corresponda ahora ya que se toma la decisión de cuál va a ser el defensor del pueblo, que reto que retos que tiene nuestros legisladores en la República Dominicana para que se defina quién va a ser eh, el defensor del pueblo, que ya eh, prontamente asumo que debemos saber porque ya están, ya están los nombres ahí eh, manejándose, de manera que solamente falta que los responsables de tomar la decisión, pues la tomen y que podamos tener ya esta figura también que es importante como defensor del pueblo. Nosotros vamos a otra pausa y a regreso ya está casi con nosotros el doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Y estará en el